Vamos viendo acá eh, el WhatsApp, ¿Sí? vamos a agradecerle a ustedes que nos vayan colocando las preguntas, a ver, por ahí, bueno, ahí Doris comentaba de que en el video nadie entendía nada, y por cumplir hasta se comían los chocolates, <ríe> bueno, ustedes han tenido que comerse chocolates antes. ya Una, una pregunta que dice, ¿la visualización debe verse, hacerse a nivel de persona o a nivel de equipos? ¿Es posible hacerlo individualmente en organizaciones grandes? Ya, eh, Voy a traerte un slide que muestra un ejemplo real, ¿eh? que nosotros vimos en una charla que sí te puedo presentar. Dame un segundito y te voy a hacer esa es es agregar ese dato. A ver, a ver, a ver, a ver. les estoy mostrando, eh, nosotros hicimos un, un, este es un proceso de desarrollo de producto, ¿eh? que podría ser en realidad cualquier proceso complejo de, de cualquier organización. Y nosotros nos dimos cuenta de que teníamos muchos cambios de mano. O sea, por ejemplo, pasaba una primera etapa y después tenía que pa pasar, eh, este eh, tenía que pasar a una validación con un experto técnico que decía esto está correcto, ¿no? Después tenía que volver al equipo, después tenía que pasar a otro experto técnico que autorizara, por ejemplo, podría ser el del área legal. ¿Ya? hasta que después pasaba de nuevo a, al solicitante digamos que estaba de acuerdo o no con lo que se estaba haciendo después de nuevo al área técnica que tenía que dar la autorización y la firma, etc. Todas estas dependencias de acá son negativas y al momento de eh, comenzar a eliminarlas y, y, y, y, consensu, eh, y consensuar de que no era necesario eh, tener tantas dependencias podíamos generar un, un tablero transversal que permitiera trabajar de mejor forma entonces nosotros fuimos armando tableros, un tablero de portafolio, que se hablaba de los proyectos grandes, y después un tablero por cada uno de los equipos, que donde en estos equipos se integraban, ¿cierto? La gran mayoría de estos cambios de mano, para evitarlos, y cuando había muy poca gente, se formaron estos eh, tableros de servicios compartidos, tableros que atienden a otros tableros. El concepto que existe acá es que tú tienes una especie de red de servicios, ¿ya? Entonces tenemos un tablero, macro, ¿cierto? Después podíamos empezar un tablero de equipo, y después finalmente, eh, si tú tenías que pedirle cosas, a una era compartida que tenía pocas personas, tú podías derivarle a ese tablero para después volver. Entonces, acá se cumple un concepto de que la organización, en realidad, el flujo es a través de una red de servicios. ¿Sí? Eh, y esa red de servicios existe, pero no está visible. Por lo tanto, uno de los primeros trabajos que uno va a descubriendo esta red paso a paso. Tampoco es un trabajo así, wow, eh, Urbia y Dorbi, sino que vamos descubriendo entre distintos roles de la, de la organización cómo se van interactuando estos roles para comenzar a hacer este equilibrio en el work in progress, en el trabajo a medio hacer. No sé si hay más preguntas, por favor. Acá estoy mirando el WhatsApp. ¿O comentarios? ¿Qué les pareció? ¿Qué, qué les... ¿Sí? ¿Víctor? Ahí no sé si tienes algún comentario que hacer. Ahí están escribiendo en todo caso. Ah, sí. no, llegaron, no, habían no llegado que me da la impresión de que están escribiendo en este momento y por eso no te han llegado. Así que ahí, ahí ya, perfecto, problema. perfecto. Sí, sí, sigamos, sigamos. Ya, solo hice la pregunta, ¿cómo se puede limitar la optimización local si un sistema de metas cree, crea ese efecto? Efectivamente, lo que acabas de darte cuenta es que la optimización local es uno, eh, está causada por, lo, por los indicadores de gestión. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es que en realidad, primero, como eso es... Eh, algo que viene de arriba, lo que vamos haciendo es que tratamos de hackearla una a la vez. O sea, un silo a la vez. Juntamos, en el caso de Lucy, que nosotros veíamos. Voy a volver a la presentación. Espera un poquitito para que volvamos al, al caso justamente cuando analizamos la... Cuando miramos justamente el, el tema de Lucy. Acá, ¿cierto? Nosotros... Acá, ¿cierto? Nosotros... Lo, eh, primero tomamos dos en organizacionales, dos áreas que están trabajando y colaborando entre sí, y tratamos de visualizar cómo se integra, integran ellas dos. Y a partir de eso, comenzamos a definir metas comunes de, de, de trabajo. ¿cierto? Y a partir de eso, trabajar. Y eso se propone hacia arriba. Entonces acá, porque fíjense que acá hay un, una labora, acá tenemos a los líderes que ellos también tienen que estar proponiendo, ¿cierto? Porque en realidad uno diría que acá hay dos jefes, ¿no? Acá en el, en el caso de, la, de Lucy había una jefa, ¿cierto? Que se iba. Eh, muchas veces en realidad tenemos dos jefes, uno acá a la, a cada lado del, del silo, ¿no? Entonces nosotros hacemos lo que llamamos una terapia de pareja, en forma, eh, en forma media chistosa, ¿no? Que juntamos a los jefes, juntamos a los equipos y comenzamos a... Mirar cómo podemos comenzar a tener esta mirada transversal. Y con estas eh, y con esa mirada transversal, definir métricas comunes. Y eso proponerlo para que sean metas hacia el futuro. Sé que este proceso de transición es un poco más lento de lo que a ustedes les gustaría, pero es una forma, pasito a pasito, de ir sanando el tema. ¿ya? Eh, nosotros hemos logrado súper buenos resultados cuando tenemos estos trabajos con dos equipos que... Están interrelacionados entre sí, comienzan a tener una mirada en común. Y te das cuenta que en realidad, efectivamente, teniendo una mirada en común, comienzan a resolverse muchos de los problemas que tenemos como equipo. Eh, ¿Cómo este modelo gestiona el cambio en una institución altamente jerarquizada donde existe una cultura de castigo-recompensa? Por ejemplo, en la Armada. Eh, bueno, este mismo ejemplo lo estamos aplicando, el ejemplo que te mostré de... Eh, que les mostré del concurso, es un trabajo en la subsecretaría de defensa, ¿ya? Eh, y creemos que efectivamente la mayoría de la gente no quiere hacer un mal trabajo, quiere hacer un buen trabajo. Por lo tanto, si tú logras hacer una visualización común del trabajo y involucras a las personas en el querer ver, va a suceder un cambio positivo. No digo que va a ser súper rápido porque no lo es. En la subsecretaría de defensa hemos hecho dos talleres, uno cada año, ¿Ya? pero se está comenzando a difundir la voz, ¿sí? Eh, por lo tanto, con paciencia y con persistencia, como la, como la tortuga con la liebre, ¿no? Que pasito a pasito fue ganando la, fue ganando la, la carrera a la liebre, se comienzan a suceder los cambios, se comienzan a viralizar, ¿ya? Eh, ¿Cómo parar para continuar si La las demandas de un tercero? Ya, eh, esto lo, lo conversamos con el Contralora. ¿eh? Eh, lo primero es que, es que hay que hacer es que hay que medir. Eh, ustedes eh, sé que están sometidos en este instante a una tremenda presión porque tienen esta, me, esta, esta política que es bastante positiva para la ciudadanía, de puertas abiertas, ¿no? ¿Ya? Eh, hay que medir la demanda. ¿ya? De hecho, en cierto modo, uno diría, eh, oye, pero yo no tengo recursos infinitos, no, no, no puedo eh, contratar gente como yo quiera, y dije, bueno, pero partamos por medir. Al momento de medir y comenzar a visualizar, yo puedo decir, mira, en realidad necesitamos tantas personas para poder atender la demanda que tenemos actualmente. Eh, otro ente público que ha tenido este mismo problema es la fiscalía, ¿cierto? Eh, con, sin datos no se puede gestionar una mejora, ya. especialmente en algo como el Estado. Y también, insisto, paso a paso. ya. Eh, no es algo que vaya a cambiar de un día para otro, pero eh, mientras tengamos una política persistente de medir y gestionar y solicitar, eso sí puede cambiar. No va a suceder de un día para otro, quizás demore uno, dos o tres años, pero va a pasar, si es que lo hacemos persistentemente. ¿Cuál es la estrategia que se utiliza para cantificar el trabajo en progreso? Bueno, la estrategia es justamente meterla en estos tableros, ¿no?, de gestión. Voy a mirar acá. O sea, pues si yo lo puedo meter en este tablero, yo puedo decir cuánto saco a la semana también, y cuándo entra, ¿ya?, eh, estos tableros son una herramienta fundamental para este trabajo y se construyen cierto, siguiendo el flujo que sigue el trabajo, que también se descubre, porque el flujo ya existe. Eh, el Seba dije que no leí. Ya, el Seba dice, ¿cómo? Ah, bueno, ahí lo leí, ya. Vero dice, ¿y cómo controlar la entrada si depende de factores externos? Por ejemplo, denuncias. Bueno, lo que te decía, tenemos que medir y tenemos que a partir de esa medición, más que parar, tenemos que... Eh, dimensionar cuántas manos se necesitan para poder atender eso. También te va a pasar algo, que te vas a dar cuenta que probablemente esto no es algo permanente, sino que vas a tener ciertas, eh, ciertos periodos del año, ¿cierto?, que donde tienes más demanda. Por lo tanto, también, al momento de tener ese dato histórico, tú podrías decir, en este tiempo necesito atender más, ¿ya? En mi propio trabajo, por ejemplo, eh, como constructor a mí me pasa que la, la gente después de fiestas patrias se da cuenta que se le acabó el año y tiene que cumplir sus metas y todo lo que estaba detenido en el primer semestre, en el segundo semestre se activa. Ya, yo sé que te necesito más mano en el segundo semestre porque ya lo medí. Ya, eh, eso es para, para trabajar. Si yo no tengo medido y me dicen las abuelitas que esa es la, la causa del perjudique sí. Es fundamental tener claro el número de personal en cada unidad y o proceso. Eh, tener el número de personal sí, pero también tener el working in progress también es importante. O sea, si no tienes los dos, no los puedes cuadrar y no puedes establecer un modelo predictivo que te diga cuánta gente necesitas para atender eh, ese working in progress que tienes a mano. No sé si hay más preguntas hasta ahora porque estamos más o menos en la hora. Ya cumplimos la hora que habíamos prometido y como...